Hola, bienvenido o bienvenida. Las habilidades sociales, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, son aquellas que nos permiten relacionarnos de forma más sana y adecuada con otras personas. Estamos ya en el último nivel de la inteligencia emocional, lo cual requiere que ya tengas conocimiento sobre inteligencia emocional intrapersonal y empatía. Si quieres saber cómo funcionan las habilidades sociales, cuáles son los tres pilares básicos que te permitirán utilizarlos a tu favor, de forma inteligente, te invito a que veas el siguiente vídeo de Cosas de Coaching. Hoy hablamos de las habilidades sociales. Al ser parte de la inteligencia emocional interpersonal, las habilidades sociales incluyen a otras personas, lógicamente, junto a su universo emocional. En la parte de arriba del gráfico vamos a representar a las otras personas implicadas y en la parte de abajo nos representamos a nosotros. Vamos a usar el mismo esquema que hemos utilizado hasta el momento para representar el proceso emocional en nuestro interior. Recordamos que va desde la percepción de un desencadenante emocional para nosotros en una situación a la que nos enfrentamos, percepción que está modulada por nuestra experiencia personal pasada, pasando por la emoción que sentimos en ese caso concreto y el comportamiento que nos provoca esa emoción, incluyendo la parte verbal y paraverbal, la no verbal y las acciones que realizamos y hasta llegar hasta los resultados, positivos o negativos, que provoca ese comportamiento en nosotros y en los demás. Y aquí, en los resultados que provoca nuestro comportamiento en los demás, es donde empiezan a ser importantes las habilidades sociales. Ese comportamiento nuestro, sea el que sea, se convierte automáticamente en la situación para las otras personas con las que estamos interactuando. Situación que, como nosotros, puede tener un desencadenante emocional para ellas y provocar una emoción y un comportamiento. Cuando no disponemos de autoconocimiento ni autogestión emocional es cuando estamos usando la vía reactiva nosotros. Nos estamos dejando llevar por la emoción provocada por la situación y no gestionamos nuestro comportamiento, por lo que no podemos controlar el impacto que provoca el mismo sobre las demás personas. El uso de la vía reactiva demuestra que no somos inteligentes emocionalmente. Pues aquí tienes el primer pilar de las habilidades sociales emocionales, ser consciente de cómo nuestros comportamientos impactan en los demás. De qué manera lo que decimos, cómo lo decimos y las acciones que emprendemos pueden provocar una reacción emocional en otras personas y un comportamiento consecuencia de esta. Cuando tienes esta habilidad social es porque eres capaz de autorregular tu comportamiento frente a los demás es cuando pasas de no dominar el resultado del mismo sobre ellos y empiezas a tomar las riendas de las consecuencias de tus palabras y tus actos. El segundo pilar de las habilidades sociales emocionales es cuando te das cuenta de que el comportamiento de las otras personas que se relacionan contigo se convierte automáticamente en la situación para ti. Ser consciente de cómo lo que dicen, cómo lo dicen, y lo que hacen otras personas te impacta de manera emocional hace posible que puedas cerrar el círculo y puedas volver a aplicar tu autoconocimiento y autorregulación para poder llevar la relación a una situación favorable para los dos, los tres o los cuatro, los que sean que os estéis relacionando. El tercer y último pilar de las habilidades sociales emocionales es cuando eres capaz de utilizar la vía proactiva en tu relación con los demás. Cuando partes de qué impacto emocional positivo quieres provocar en los demás y empiezas a regular tu comportamiento para ello. Entonces es cuando ya sí tienes totalmente las riendas, cuando dejas de estar a merced de las emociones que la situación o el comportamiento de las otras personas puedan provocar en ti y estás al mando de tu mundo emocional y puedes usarlo a tu favor y a favor de los demás. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Dale al like si te gustó este vídeo